Murcia Game Party, primer salón de videojuegos y ocio digital de la región de Murcia, del 17 al 21 de abril, zona libre de juego, consolas de última generación, simuladores, gafas de realidad aumentada, torneos, talleres, actuaciones, concursos y una zona retro para el disfrute de los más nostálgicos, en un entorno repleto de divertidas propuestas pensadas para toda la familia. Murcia Game Party, adquiere tu entrada en murciagameparty.com antes del 31 de marzo y benefíciate de un descuento de hasta el 40%. Murcia Game Party, no es solo juego. Sweet. Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, como veréis en el título, se llama Murcia Game Party Y bueno, lo que vamos a hacer Pues os voy a enseñar un poco Este es el papel que, que me dieron Cuando fui a una tienda y lo vi eh, lo, lo que es, es el primer salón Que va a haber en Murcia de videojuegos Y de audio Digital Y va a ser en el En el auditorio Y... Auditorio... Víctor Villegas, en Murcia y va a ser del 17 al 21 de abril. Eh, una cosa que quería decir. Aquí pone. Descuentos del de 30% 40% en las entradas. Hasta el 31 de marzo. Estamos a 10. Y yo las pedí antes de ayer. Vamos, que no pasa nada. Aunque como no deprisa hoy. Se acaba el descuento. Que se pone en la página. Bueno. Lo que va a la Murcia Game Party eh, es el punto de encuentro en el que la gente que le gustan los videojuegos pues asistirá, verá supongo a gente famosa y pues poco más. También van a haber conferencias, torneos y muchas más cosas. Van a haber también zonas así de, de simuladores, mmm, también de zonas retro con consolas muy, muy antiguas y bueno, espero que... Que si vais os guste, y bueno, también como está, estoy viendo aquí, pone que va a estar el Fórmula 1 2013 en el simulador y el Forza Motorsport. También en el deporte virtual, pues va a estar el P2014, el FIFA 14 y la NBA 2014. En lo de cómic, la las victorias de, de Marvel, y luego ya, pues en zona media 18, está el Call of Duty Ghost y en Mortal Kombat 9. Algunos de estos van a estar en los torneos que os podría apuntar cuando cuando vayáis allí, subís no sé si es la, la planta 1 y le decís quiero apuntarme a este torneo os apuntan y luego ya a la hora que os digan pues asistir, eso sí, son plazas limitadas, en vez de que algunos torneos que son así en grupo nada más que hay 16 nada más que pueden haber 16, 16 grupos de dos personas y bueno, aquí por ejemplo pone el día que vamos a ir nosotros, que nosotros, mi, mi amigo y yo, vamos a ir el día 19 de abril, todo el día completo. Vamos pues vamos a ver algunas conferencias, a lo mejor así de... Conferencias como montar un estudio de videojuegos sostenibles, que eso para nosotros estaría muy bien. Pues poco más. También lo que nos gustó ese día fue que va a haber como si fuese un survival zombie. Pues que van a ver en, en el evento... Va a haber gente que va a vestir de zombie y bueno, eso va a estar muy bien. También van a haber talleres y todo eso pues, para quien quiera dibujar o, o algo más. Y también pues van a haber exhibiciones, concursos de poesía, actividades, taller infantil para la gente que quiera, que quiera estar ahí en el taller infantil porque nosotros no estaremos. Nosotros estaremos viendo conferencias y jugando los torneos. Bueno, también... Nada, no pone mucho más. A ver... Voy a meter la página principal. Sí, va a asistir también Borja Pérez. Que hizo... No sé si la serie, qué vida más triste. Se sale también en YouTube. Y también va a ir los hermanos consolas de YouTube. Que... Yo los vídeos que he visto están muy bien. Y me gustan mucho. Además, soy suscrito. Y bueno... Va a haber mucha gente... En el evento este Por eso queremos asistir, asistir Para ver si conocemos a alguien y... y nos dicen más o menos Cómo va el tema de los videojuegos Y todo eso Aquí también, en el papel este Pone que hay zonas libres de juegos Simuladores Consolas de última generación Como la el país va a estar también la, la Equipo One Y la Play 4 Los torneos, talleres, actualizaciones Actuaciones, zonas retro y concurso Y lo más interesante de aquí son las gafas de realidad aumentada Si habéis visto algún vídeo de Rubiu eh, Sale con una gafas de así de realidad aumentada Y está chulísimo Y esperamos probarlo allí Y bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós